damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en nuestro cuarto capítulo, la iniciativa Sancus, para dar a conocer este proyecto desde sus cimientos hasta los hitos y el trabajo que se ha desarrollado desde la coordinación regional. Esperamos que puedan conocer más sobre nuestra iniciativa y que este capítulo les inspire a apoyar y difundir este tipo de proyectos, comprendiendo el impacto que generan en la ciudadanía. A continuación, le dejamos este espacio a Tania Tavilo, miembro del equipo regional de Sancus. Que lo disfruten. Sankus es un proyecto internacional financiado por la Unión Europea y liderado por Transparencia Internacional, que tiene por objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción con apoyo de la sociedad civil. Creemos fidedignamente que incorporar a la ciudadanía con una participación activa y colectiva es clave para exigir rendición de cuentas a las autoridades públicas, así como un Estado que garantice el acceso a los derechos y a los servicios básicos. Justamente por esta razón, la iniciativa Sancus América Latina busca la participación ciudadana a través de la denuncia de casos de corrupción, la exigencia de la investigación de casos y la sanción efectiva de los responsables la transparencia y rendición de cuentas de parte de autoridades y entidades públicas, la formación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Al iniciar este proyecto y como parte de los requerimientos de la Secretaría de Transparencia Internacional, se hizo importante establecer una identidad regional en torno a la ejecución de SANCUS. Esto nos permitió bajar el proyecto general a un nivel práctico y regional, ya que uno de los grandes desafíos a los que nos vimos enfrentados fue la pandemia por COVID-19 que restringió y delimitó en gran medida el trabajo presencial que se podía llevar a cabo. Y, por esta razón, hacer visibles los proyectos de forma online era y es muy relevante para el desarrollo de la iniciativa. Así generamos una serie de productos y contenidos que tuvieron como objeto principal para este año dar a conocer los proyectos de los capítulos de la región, pero también a nivel mundial, intercambiando experiencias e información con otros países y capítulos de TI. Uno de los desafíos de este año 2021 fue la creación de la identidad regional. Para lograr este objetivo avanzamos en varios puntos que permitieron la cohesión de la iniciativa. En primera instancia diseñamos el logo para el proyecto regional, que pueden ver en todas las actividades y contenidos publicados por la iniciativa, sumado a un kit comunicacional que incluye el plan de comunicación y el manual de marca para el correcto uso del estilo y lograr finalmente una cohesión visual. Diseñamos también infografías en español, inglés y portugués para explicar de mejor forma los diferentes proyectos regionales. El podcast que pueden escuchar ahora es también parte de esta estrategia. Después del lanzamiento del primer capítulo con la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, continuamos compartiendo con ustedes los acontecimientos que llevaron al proceso constituyente chileno y además les contamos en un discurso general el vínculo que existe entre el populismo, la democracia y la corrupción. Así, este 2022 seguiremos conociendo sobre los proyectos locales de Colombia, Honduras, Brasil y Guatemala. Deseamos que sigan escuchando y disfrutando de estos trabajos. Y finalmente, un enlace en el sitio web de Teletransparente que nos ha ayudado a visibilizar el trabajo de los proyectos y apoyar la difusión de sus ideas locales. Otro de nuestros objetivos fue también apoyar a los capítulos con sus respectivos proyectos. Los proyectos locales giran en torno a diferentes temas. Guatemala trabaja en la formación de auditores sociales y aborda, entre otros puntos, el tema de la gestión del agua y la corrupción. En Honduras, la atención se centra en la denuncia de casos en el sector educativo. Colombia, por su parte, busca reforzar el número de denuncias de casos de corrupción por parte de la oficina ALAC. Y Brasil está evaluando la transparencia a diferentes niveles en los estados. Como segundo pilar, Brasil quiere trabajar más con las urbanizaciones locales de las comunidades. En atención a esto, en concreto, hemos realizado talleres y estamos desarrollando estudios en las temáticas que apoyan las diferentes iniciativas. Para profundizar esta labor, realizamos un taller sobre periodismo investigativo. En este taller, invitamos a Nathan Hackard, editor para América Latina de OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project a Mónica Oyuela, directora de Comunicaciones del Capítulo Colombiano de Transparencia Internacional, y a Jaime Pinochet y Patricio Núñez, periodistas de Canal 13, para conversar sobre su experiencia en la investigación de irregularidades. Para apoyar al Capítulo Colombiano, también hemos realizado un estudio sobre el perfil de denunciantes de las oficinas ALAC en Guatemala y en Chile. De esta forma, pudimos caracterizar a las personas que denuncian casos de corrupción en los respectivos países. También en noviembre realizamos un taller práctico junto a Daniel Salazar Murillo para conocer herramientas útiles en la investigación de accionistas y empresas en Latinoamérica. Este taller estaba abierto para todos los interesados dentro del movimiento de transparencia internacional. En relación a esta última actividad, estamos también avanzando en un manual sobre acceso a la información pública que se lanzará en marzo de 2022 y contiene información práctica para buscar accionistas y personas en América Latina. Cuando hablamos de capacitar a los civiles en la lucha contra la corrupción, un grupo crucial es la juventud. Transparencia Internacional se centra en este grupo y nosotros, como iniciativa regional, también pensamos que este grupo es crucial para una mayor transparencia. Por esta razón, para el año 2022, hemos encargado un estudio para analizar más de cerca las percepciones de los jóvenes sobre la corrupción. Otro estudio que realizaremos aborda un tema importante para el capítulo de Guatemala en relación con el proyecto Sangus. Es el tema del agua y la corrupción. Quisimos apoyarlos en este proceso, pero también creemos que esta temática es de suma importancia para las discusiones del proceso constituyente chileno. Sin embargo, para que ese trabajo no se quede en algo meramente abstracto, hemos comenzado a discutir este tema con la ONG Nehuenco para conocer cómo la sociedad civil puede tomar conciencia de la corrupción en el sector del agua y qué puede hacer concretamente al respecto. El aspecto del género de quienes se ven afectados por el tratamiento del agua a nivel local aparentemente desempeña un rol importante en esta materia. Creemos que esta información también podría desempeñar un papel importante en el Chile futuro. Finalmente, la iniciativa Sancus América Latina continúa y continuará aportando desde la sociedad civil a los ciudadanos y ciudadanas de los cinco países que componen esta gran iniciativa, en un intento por combatir y aportar a la lucha contra la corrupción. Si te gustó el capítulo, la iniciativa Sancus, apóyanos y compártelo en tus redes sociales. Desde ya les extendemos las gracias a quienes nos escucharon en estos cuatro capítulos y se interesaron por conocer más sobre el trabajo que el equipo está realizando. Y también aprovechamos de dejar los invitados e invitadas a continuar escuchándonos este próximo año, pero esta vez desde la iniciativa hondureña en su primer trimestre. Este podcast se realizó gracias al trabajo del equipo de Sancur Regional, conformado por Tania Tabilo, Evenia Boneke y quien les habla Valeria Machmar, bajo la supervisión de nuestro director ejecutivo. Hasta pronto y que tengan unas lindas fiestas en conjunto a sus familiares y seres queridos.